Hola! Hola! A ver, hacemos este vídeo porque eh, Ciclos Almozara en YouTube está llegando a los mil suscriptores. Sí, sí, sí. Eh. Y vamos a, a sí. <risa> nos no, vamos a salir. Entonces, eh, cuando lleguemos a los mil suscriptores, David y yo hemos prometido que le daremos un tartazo, tartazo. a Fernando. Entonces, dadle al like, seguid suscribiéndoos al canal de Fernando Murillo, ¿verdad? Sí. En Ciclos Almozara, que cuando lleguemos a los mil suscriptores... Tartazo. Tartazo. Sí. <ríe> ay, ay. Ay, adiós. Mucho, mucho más tarde. ¡Ey! Eh, ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Pues aquí, dándole el rodillo porque me estoy poniendo como un cerdo. ¡Dios mío! No hago más que comer de la nevera, de la nevera a sofá y de sofá a la nevera. Y bueno, hoy tenemos una gran noticia. Ya en el canal de YouTube, ya en el canal de YouTube hemos llegado a los mil. Anda que estáis, que estáis zumbaos para seguirme a mí, mil suscriptores. Pero no tenéis otra cosa mejor que hacer, que estar, <ríe> sé lo que estáis esperando. Sí, sí, lo estoy esperando, tenéis ganas, eh. Anda. ¿Cómo va el morbo? Bueno. Y... Y... Ah, sí, ¡Eh! Sí. ¡Ah! ¡Ay! <risa> Pero me tenías que cantar el cumpleaños feliz. la <risa> ah, ¡Qué cabrón. <risa> <risa> ¡Ay, qué buena está! ¿no? <risa> No, no veo, no veo un fijo. Otra, otra, otra. Toma, muerde, muerde, muerde, muerde, muerde. Se te ha caído de la bici, mira. Se te ha caído de la bici. Se ha caído de... No puedo respirar. Ay. Eh, ¡Uno, dos, tres ya. ¡Oh! ¡Oh!